Slova. Lo que me motivó de Lidia Marcela es su pasión por Dios. Esa niña es una, es una niña que ama a Dios. Y en un tiempo en el que eh, en el mundo eh, evangélico hay mucho fanatismo, encontrar a una, a una joven que no solo canta para Dios, pero realmente ama a Dios y ella, eh, eh, lo que canta, lo vive. Eso es eh, impactante para este tiempo. Y además, su manera de hablar, eh, la manera en la que cuenta su historia, toca a muchos jóvenes y eso me llegó y prácticamente eso es lo que me hizo entrar en este proyecto con ella y no pensarlo dos veces. Dije, esta es la... La, la persona adecuada para este proyecto. Ella es una... Eh, es un ejemplo a seguir para, para muchos cristianos. No solo por lo que canta, sino por, por, por cómo vive su vida y por el, el amor que tiene a, eh, al Señor. Porque ella, eh, como ella misma nos, nos, nos cuenta, eso es lo único que conoce, es lo que ella anhela, eso es lo que, eso es lo que le han enseñado desde casa. Entonces, eh, embarcarse en este proyecto con Tris Loda, tampoco queríamos eh, hacer algo falso. Neces Necesitábamos una persona que realmente canta y vive al mismo tiempo lo que está cantando. Mi primera impresión cuando conocí a, a Lidia Marcela, eh, era una chica pura, humilde, y los miedos que tuvimos, el equipo y yo, era que estábamos buscando una persona que reuniese las, las cualidades de una persona religiosa, devota, culta. Entonces, el, el perfil que nos, nos dio no era, no era ese. O sea, era una persona que físicamente se la veía insegura. Pero después de, de tenerla en el estudio, ver cómo, cómo se expresa, cómo ama lo que dice, cómo ama al Señor, esto cambió mi, mi visión. Porque ella me mostraba una cosa que en el corazón, se suele decir que eh, se, lo, lo de fuera lo vemos, lo de dentro no lo vemos. Entonces, como ella hablaba, me hizo me hizo ver que la chica tenía mucho, mucho potencial, personalmente. En estos días hemos ido trabajando conjuntamente con ella y, he, y nos ha demostrado mucho de lo que nosotros pensábamos que no tenía. Entonces, yo creo que Lidia Marcela es una gran artista gospel y estoy muy contento de formar parte de este equipo y trabajar conjuntamente con, con Lidia Marcela. La primera impresión que tuve de Lidia, Marcela, es me dio la impresión de ser una persona bastante tímida. Vale, uh, Chicho me llamó, Chicho me llama me dice, bro, tengo algo nuevo, una buena idea, que podemos experimentar. Entonces le digo, ¿qué? Me dice, man, ¿qué te parece el tema de Trislova gospel? Yo, ok, Trislova gospel, bueno, well, gospel tiene que ver con el tema de música religiosa. Y en lo que no entendía, no estaba seguro de lo que Chicho quiere hacer, porque yo no entendía cómo Chicho, CSB y Kiko B a promocionar a una cantante que hace música religiosa. Cómo la gente lo van a entender. No, ustedes saben qué tipo de música nosotros venimos haciendo. Yo tenía ese problema, en plan que no sé si la gente va a entenderlo. Pero me dijo, trust me, no te he fallado aún. Desde que hemos empezado esto de va todo lo que te he dicho ha, ha salido bien, sí o no. Ok chicho, bueno, well, cuando escucho la canción, me llama el estudio escucho la canción me doy cuenta que wow, realmente es una buena canción. Una cosa de mí es que tengo que saber diferenciar una buena canción, aunque no sea el tipo de canción que yo puedo escuchar en mi coche, pero tengo que entender que es una buena canción. Entonces, una vez que escucho digo ok, pero cuando conozco a la chica me da la impresión que es muy tímida, que no, no se puede desenvolver bien en un ámbito donde tienes que hablar, y una, y una cosa de mí es que aparte de saber cantar, tienes que saber desenvolverte, tienes que saber hablar, tienes que saber venderte, tienes que saber tal y me pareció muy tímida. De hecho la hablé y la dije, Lidia, a I mí mean, si tú quieres hacer esto, si estás segura de que lo quieres hacer, debes decírmelo, porque te veo como que no estás segura si lo quieres hacer o no. Right? Pero, Después de ver las entrevistas que ha hecho y los vídeos que eh, se han subido, es cuando me doy cuenta que, wow, realmente, man, tenemos algo bueno aquí con esa niña. Man. Porque aparte de cantar, sabe hablar, habla mucho mejor que muchos MCs con los que yo he tratado. ¿Sabes? Y, y realmente se nota que realmente es una persona que vive esto. Lo que vendes es la realidad. Tu realidad es lo que vende, ¿vale? Se lo dije en una entrevista antes, si eres del hood, vende que eres del hood. Si no eres del hood, vende que no eres del hood. Si eres de tema de religión y tema de Dios, esa es tu vida. Véndelo, ¿vale? Hay que representar lo que tú eres. Y lo que me gusta de Lidia es que es una persona, es una persona que realmente vive lo que ella canta y su vida es Dios. Entonces, creo que tú no a poder estar detrás de una persona así. Lo que no queremos es estar detrás de alguien que es una persona falsa, ¿vale? La falsedad no es nuestro nuestro, nuestro lema, ¿vale? Entonces, Lidia, Marcela, primer single de the gospel, sale el viernes 23, quiero pedir a todo el mundo a que vaya a darle una oportunidad y que no, que no la dejen pasar solo porque es una persona que no conocen aún, que vayan a conocerla, no se van a arrepentir, no se van a arrepentir, toda la gente cristiana que cree en Dios, al final todos somos hijos de Dios, unos buenos, otros malos, pero Dios quiere a todo el mundo, por favor, Tris os pedimos que vayáis a dar una oportunidad y que la escuchen.